¿Sacra, estás lista? No. Bueno, pues eh, os voy a presentar a Sacra jaime nuestra experta de hoy. Sacra es directora de proyectos y cofundadora de la agencia de marketing online Close Marketing. Ella es una apasionada de la creación de estrategias de marketing y en ello se basa su trabajo, en encontrar, en encontrar para cada cliente la mejor forma de conseguir sus objetivos. Os traemos siempre expertos en la materia que os puedan ayudar realmente a, a saber eh, en todo momento, qué es lo importante, porque lo llevan a la práctica. Eh, Sacra además, junto a su socio David y otro compañero del sector que se llama Jesús, tienen un podcast que se llama eh, Ninjas del Marketing, que lo podéis escuchar también. En él hablan sobre marketing, como su propio nombre indica, también tratan temas como el emprendimiento y el desarrollo web. Ella es muy activa en la comunidad WordPress, donde gestiona el equipo de marketing, y es organizadora también de diferentes eventos de Wordpress a nivel regional en Granada, porque ahora mismo eh, donde la veis está en Granada y también a nivel nacional es toda una experta y además desde Mindforce le tenemos muchísimo cariño eh, porque además de experta en marketing es buena persona eh, ahora mismo tenéis todos apagados los micrófonos eh, Sacra es una experta pero también una docente muy dinámica y, y quiere que cuando tengáis alguna duda se la preguntéis, ya sea por el chat, ya sea por el micrófono. Eh, pero sí es bueno que mientras no estéis hablando tengáis el micrófono apagado para que no se metan ruidos y se escuche bien la sacra. Es decir, si tenéis algo que preguntar, en cualquier momento eh, lo encendéis y sin problema. ¿De acuerdo? Bueno, Sacra, pues ya te dejo tu parte, es tu turno. Genial, muchas gracias, muchas gracias, por, la <ríe> gracias no, por la presentación. Gracias, Ana, por la presentación. Bueno, pues buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar. Esta tarde vamos a hablar sobre tendencias de marketing para el 2021. Y bueno, antes de comenzar, sí que me, me gustaría recordar pues, que este webinar forma parte de, de la iniciativa de formación para empresas en el marco de Economía Digital de la Consejería de Transformación Económica, Industrial, Conocimiento y Universidades, Cuyo objetivo es favorecer la, la obtención de las competencias ne digitales necesarias para, para abordar con éxito el proceso de digitalización e impulsar el crecimiento de, de nuestro negocio. Eh, esta tarde nos vamos a plantear dos objetivos. Un primer objetivo que va a ser eh, conocer cuáles son estas tendencias, saber identificarlas, eh, analizarlas, ver cuáles nos pueden venir mejor para nuestro negocio y, eh, y vamos a ver también algunas aplicaciones prácticas que otras empresas o otras marcas también ya están utilizando eh, para aplicar estas tendencias. Luego, un segundo objetivo, que, que yo creo que es fundamental y que, que me lo marco como personal, es que consigáis saber aplicar estas tendencias en vuestros proyectos. ¿Vale? Eh, vamos a ver muchos casos prácticos, vamos a ver dentro de cada una de las tendencias también eh, por qué razón son tendencias y cómo po podríamos más o menos identificarlos para, para nuestro negocio. Y, eh, y luego al final haremos pues, un resumencito de, de, eso, de esos consejillos para, para aplicarlo a, a nuestros proyectos. Eh, vamos a empezar con, con unas tendencias que, que yo he determinado como principales tendencias de marketing del de 2021 para este año, en el que veremos pues, branding social y emocional, eh, los cambios que se están produciendo en Google, que serán muy importantes para nuestra estrategia, nuestra estrategia de marketing, eh, cómo van a evolucionar de aquí a, a, a nada, que ya están evolucionando estos eventos, información online, que tanto potencial cogieron en 2020, eh, cómo funciona TikTok, eh, el podcast como estrategia de marketing, eh, nuevas tendencias de, de email marketing, que es el story doing y el superable eh, team. Luego vamos a hacer un repaso por tendencias que ya vienen de, de 2020 e incluso de años anteriores, pero que vamos a tener que tener muy presente en 2021 porque van a seguir su evolución y están creciendo a un nivel bastante llamativo y es importante que las conozcamos. Y ahí está por pues, la inteligencia artificial, los, los microinfluencers, también veremos nanoinfluencers, Twitch y el social shopping. Y por último, como os decía, haremos un resumen de, de esos consejos de cada una de las tendencias, cómo vamos a poder aplicar estas a, a nuestros propios negocios. Aquí. Eh, bueno, todos viniendo del sector de... Bueno, antes de empezar, os digo, si miro para la derecha, es que tengo el chat ahí en la derecha, así que os oh, oh, animo... Ay, no, Juan dice que no me oye. No sé si el resto me oí. Ah, vale, sí. Dice Nadia que sí que tiene que ser un problema. Eso ser ahí tengo el chat, entonces cualquier pregunta, como ha dicho Ana, o, o, o me habláis por el chat, que yo estaré atenta o, o podéis abrir el micro y, y consultarme. Así que me interesa mucho que en cada una de las tendencias si tenéis algo que aportar, algún ejemplo práctico que vosotros hayáis identificado, hayáis, hayáis visto y que, que queráis compartir, os animo a que lo hagáis y, eh, sin problema, incluso si tenéis cualquier duda, también sin problema me, me interrumpí y, y participáis. Eh, viniendo del marketing, sabemos que en primero de marketing ya nos estaban enseñando que era muy importante que las empresas estuviésemos abiertas a, a, a cambiar, ¿no? Porque los cambios eran constantes y que, y que teníamos que saber adaptarnos a esto para poder seguir siendo competitivos en nuestro sector. Uno de los, de los claros ejemplos de esta evolución y de este cambio repentino y que nos ha obligado a cambiar a todos, tanto usuarios como, como empresas, ha sido este año 2020 y el 2021 no está empezando mejor tampoco. Entonces, eh, sí que va a ser muy importante que siempre estemos informados, que siempre estemos formándonos con el webinar o, o cursos que, que nos estén informando de qué es lo que está pasando en, en nuestro sector. ¿Vale? Y por ello también pues, es muy importante que a principios de año, a final de año, hagamos un repaso de qué es lo que ha pasado en el año y qué está por venir y cómo se está moviendo cada una de las herramientas que, que tenemos a nuestra disposición. Y ahora ya sí, vamos a empezar con, con lo que son las principales tendencias de marketing para, para este 2021. La primera tendencia de la que vamos a hablar es del branding social emocional. Pero antes de meternos a saber qué es eso, vamos a ir trocito por, por trozo y vamos a empezar con qué es el branding social. El branding social es un proceso mediante el cual una persona, una empresa, una entidad, esto es un concepto un poco ya más, más formal... Eh, pues crea su identidad basándose pues, en interacciones sociales o, con la sociedad, ¿no? cómo, cómo se relaciona con, con, con los usuarios con los consumidores en general incluso con colaboradores pues, eso sería el branding social que llevado al campo del marketing pues iría más asociado a las acciones y estrategias que, que las marcas y las empresas pues, realizan eh, a través de las redes sociales al final para comunicarse con, con los clientes siempre en esta comunicación en en este branding social tenemos como, como protagonista principal a ese usuario al que nos queremos dirigir. Ahora que algo que muchos llamamos ahora, ¿no? que se ha puesto de moda, el buyer persona, que no viene a ser más que el cliente ese ideal al que queremos dirigirnos. Aquí sí que hay que tener muy claro que eh, muchas veces las empresas nos no divagamos y decimos no, yo es que mi, mi producto, mi servicio, quiero ofrecérselo a todo el mundo. Y eso es un fallo, porque al final tú tienes que tener un cliente eh, objetivo, un cliente ideal al que puedas dirigirte, incluso ponerle un nombre concreto para poder conocerlo en profundidad. Y en eso se basa eh, este, este branding social para, para poder hacer una estrategia que esté acorde con, con nuestra empresa y con, y con ese cliente. Porque al final eh, lo que buscamos las empresas, y sobre todo a través de las redes sociales, es esa interacción con el, con el usuario. Y es muy difícil llegar a conectar emocionalmente con un usuario si no lo conocemos en profundidad, porque tienen unas características muy diferentes entre ellos. Entonces, aunque creamos que nuestro producto, nuestro servicio, nuestra empresa, queremos dirigirnos a un público muy amplio, siempre es muy importante que haya una persona o una empresa, que incluso le pongamos nombre a ese Bayer persona, eh, a la que podamos hablarle de tú, que conozcamos sus valores, que conozcamos eh, cómo, cómo actúa, dónde está. ¿Vale? Para poder crear esas relaciones Que como aquí indico Que sean a largo tiempo Y que, y que ellos tengan esa fidelidad esa, esa lealtad hacia nuestra marca Y aquí está donde empezamos Con el tema de las emociones Por eso branding social emocional ¿Pero qué elementos de nuestra marca van a influir En esas emociones del consumidor? Pues vamos a destacar tres ¿vale? El primero es la imagen de nuestra marca Que es lo que conocemos como el logotipo ¿no? El color, la, la forma e incluso el nombre de, nuestra, de nuestro proyecto, de nuestro negocio y son elementos muy importantes eh, porque al final influyen también en esos sentimientos del de, de usuario que está recibiendo, está viendo nuestra, nuestra marca. Tan importante es que incluso existe una psicología del color que, que estudia cómo influyen esos colores en las reacciones que tienen lo, los usuarios cuando ven nuestro, nuestro, nuestra marca. Así, el verde, por ejemplo, pues denota frescura, el azul confianza, seguridad, el amarillo optimismo. Es por eso es tan importante a la hora de definir cuál va a ser nuestra, cuál va a ser nuestra marca, eh, tener claro qué color se va a asociar mejor también a, a nuestra empresa, que no es solo una imagen, sino que va a ser también lo que nos identifique como, como empresa. Y aquí está también eh, aquello que contamos o cómo lo contamos que sería la personalidad y la marca. ¿vale? Eh, en este sentido, pues estaría, es importante saber cómo nosotros nos vamos a definir, cómo contamos que son nuestros productos, cómo son nuestros servicios, aquello que nosotros hablamos de nosotros mismos. Y eso sería la personalidad. Pero eh, no solo esto define quiénes somos. Dentro de, de estos elementos que van a influir en cómo los consumidores nos van a, a detectar, cómo nos van a conocer... Una gran parte, o lo que al final más nos va a definir, porque los usuarios se dejan mucho guiar por las, redes, por las opiniones de otros usuarios, va a ser nuestro comportamiento. No vale solo con lo que digamos que somos, o que ofrecemos, o que hacemos, sino que también tenemos que demostrarlo. ¿Vale? Eh, y eso va a ser lo que realmente hable de nosotros y también lo que haga también que los, los usuarios hablen de nosotros. Eh, dentro de la comunicación y de lo que se llama como marketing emocional hay diferentes emociones que provocan dentro de, del usuario reacciones que conectan con, con ese mensaje que estamos transmitiendo, ya no solo nuestra marca o nuestra identidad sino también las cosas como las queremos comunicar o mensajes concretos, campañas ¿vale? y, en este, y en este marketing de emociones hay varios recursos que son muy utilizados y que yo creo que todos hemos visto y, y en este último año lo habremos visto más. Eh, son esas conexiones que las marcas tienen con, con pensamientos, con preocupaciones de, del usuario en sí, ¿no? del consumidor. Dentro de estas emociones, las, las principales, las que más se destacan, son la tristeza y la nostalgia, que aquí os he puesto algunos ejemplos. Os voy a pasar por el, por el chat. El enlace al vídeo que aquí os comento, que supongo que, que seguro que lo habéis visto todo que es, eh, es un cortometraje que se hizo para apoyar al comercio local hace ya un par de años, que fue en el 2019, cuando se, se rodó, pero con causa de la pandemia en 2020 se pues, ha hecho muy muy popular. Y es un vídeo en el que, bueno, ya os dejo ahí que lo, que lo veáis, eh, pero resumo un poco que lo que se, se hace es que una chica va a comprar a un negocio local y se da cuenta que tiene un cartel de liquidación por cierre y hace un llamamiento a sus vecinos para, pues, para ir mm, al día siguiente todos ahí a la tienda a apoyar para que no cierre, porque al final es lo que pasa con los comercios locales que si, lo, si no se consume porque solo compramos a través de internet, pues para ellos mmm, es negativo, ¿no? Y, eh, y en este aspecto pues, vemos cómo el, la, el, el, fue un ayuntamiento el que lo promovió, cómo apoyaba a esos comercios y cómo consiguió también eh, llamar la atención a, a los consumidores para, que, para animarlos a comprar en el comercio local para que viesen qué es lo que podía pasar, que al final son tus vecinos, ¿no? Y eso, esa fue un, una manera, una campaña de, que apelaba muchísimo a, a esa nostalgia, a esa tristeza de, de sentir también identificado con, con ese comercio. Eh, otro ejemplo es el de Pescanova, que dice pues los marineros sabemos que el confinamiento es algo pasajero, lo importante es llegar a puertos sanos y salvos. Eh, aquí lo que apela es mm, realmente lo que está haciendo a es un refuerzo de, de marca, ese apoyo a, a esos marineros que, que son, son compañeros, porque al final Pesca también tiene barcos, que son, com, son compañeros, son, son trabajadores de la empresa y, y gente del sector, pues es como un apoyo ¿no? que al final refuerza también la imagen de marca y que hace transmitir esa, esa nostalgia de lo que está pasando. Un ejemplo muy típico también del de, de odio y el enfado, que es otra de las emociones que también se utiliza eh, a través de la comunicación, es el, de, el que utilizó Always, de Procter Gamble, que era una campaña de like a, que lo llamaron Like, like a girl. Seguramente también es, lo habréis visto, también os voy a pasar el enlace de, del vídeo. Os lo voy poniendo por el chat, ¿vale? Si tenéis cualquier problema me, me vais diciendo. En esta campaña lo que hacían era preguntarle a mujeres y hombres de mayor edad o gente joven ¿no? eh, que preguntaban que, que cómo corría, primero corre, corre y corrían y luego decía corre como una, como una chica y se ponían como a correr así y, y luego <ríe> decían pega como una chica y pegaban como si fuesen no sé. <ríe> Y, y al final eh, hacían las mismas preguntas, se las hacían a chicas jóvenes y corrían con fuerza, pegaban con fuerza y era como una crítica a esa, a esa expresión de como una chica que al final lo que pretende es eh, desprestigiar de ¿no? un poco a la mujer. Eso fue también una campaña muy sonada que seguro que, que la habéis visto. Eh, otra de las emociones que, que se trabaja mucho es la alegría y la, la felicidad. Seguramente habéis visto un montón de anuncios con, con gente sonriendo, eh, Coca-Cola lo utiliza mucho, con la palabra felicidad... Al final lo que estás haciendo es comunicarte con esos consumidores que, que están más afines a, a esa emoción. La pertenencia a un grupo también es una emoción muy utilizada porque siempre nos sentimos más seguros o más confiados cuando formamos parte de un grupo a la hora de hacer cosas. También Coca-Cola lo utiliza mucho. Eh, el miedo, eh, yo creo que todos hemos visto aquí, he, he puesto el ejemplo de WWF, de, de, la, de la ONG, que, que quiere transmitir miedo ¿no? con estas imágenes de si no paramos el cambio climático después va a cambiar tú, ¿no? pero también es muy típico el, el de la DGT, la, que, que son normalmente campañas que, que impactan muchísimo y al final te producen ese miedo y, y conectan mucho con ella también el humor es una emoción muy utilizada a la hora de, de comunicar. Eh, aquí os he dejado un ejemplo también de un anuncio de Casa Tarradella, que, que suelen utilizar mucho el humor, la, la familia también. Y eh, luego, este año 2020, eh, se han hecho muy populares los memes. Eh, porque al final son una forma de comunicar muy fácil, que la gente lo, ve, lo pilla muy rápido y que le hace gracia. Aquí se ha hecho un experto, el community manager de KFC, que, que os animo a que busquéis el hilo que, que lío en 2020, eh, solicitando que le subiesen el, el salario. Y al final lo que consiguió era que la gente se interactuase mucho con ellos por ese toque de humor que, que estaba comunicando y además con los mensajes que, que mandaba, que al final también los, los usuarios y los consumidores se sentían muy identificados con él. Y ahora bien, dentro del branding social e emocional ya hemos visto eh, cómo los, los usuarios reaccionan tanto a nuestra identidad como a diferentes emociones y ahora nos toca eh, intentar conectar todo un poco. ¿vale? Y aquí vamos a ver cuáles son las tendencias en redes sociales, que va a ser el, el canal a través del que nos comunicamos para hacer este branding social emocional y que vamos a tener que tener en cuenta en este 2021. Obviamente, en 2021 va a continuar la incertidumbre hasta que toda esta situación no pase y nos quedemos un poco más tranquilos o a ver, o, o lo mismo, tenemos que continuar así, no lo sabemos, por lo tanto tenemos que estar muy atentos. Pero sí que está claro que, que el contenido generado por el usuario va a seguir siendo tendencia, ya que en redes sociales eh, los usuarios van a ser los creadores de mucho de contenido que puede ser de nuestra marca si, si sabemos gestionarlo bien. Y que, se está, y que están apareciendo muchas redes sociales, dentro de las redes sociales que ya existen muchas funcionalidades que están facilitando la creación de este, de este contenido por parte de, de los usuarios. Redes como, como TikTok o los Reels de, de Instagram están funcionando muy bien, por, en parte por el confinamiento que nos ha dado mucho tiempo y también por esa facilidad de, y originalidad ¿no? de, de comunicar por parte del propio usuario y que las marcas podamos utilizar. Obviamente también en 2021 la digitalización va a continuar siendo una tendencia obligada. Al final las empresas deberán transformar digitalmente acciones que, que habitualmente hacíamos de forma presencial, como el networking, como la formación e incluso mmm, conversaciones con los clientes, atención al cliente que, que hoy en día tiene que ser a través de, de canales digitales. Eh, esa atención al cliente va a tener que ser en cualquier medio en el que la empresa esté, por eso también es muy importante que dentro de las redes sociales seamos capaces de atender esa solicitud, esa información que nos están pidiendo los usuarios. Incluso fomentar que sean ellos los que, o, que, o sea, nosotros los que nos pongamos en contacto con, con esos usuarios para poder atender cualquier solicitud de información que tengan. Eh, una relación que se vio muy fuerte en 2020 que, a través de Twitch, que fue la de los gaming y las redes sociales, ha habido mucha influencia que han cambiado de, tweet, de de YouTube han pasado a, o de Instagram o, o TikTok, han pasado a, a redes sociales como Twitch, en el que bueno, hem, hemos tenido que estar todos muy atentos a, a esta evolución. Y dentro de esto, como hablábamos, hay una parte muy importante de concienciación social. ¿vale? Esa cercanía a nuestro cliente os va a forzar que las marcas eh, refuercen eh, y den respuesta a esas preocupaciones, a esas esas inquietudes que, tiene, que tienen nuestros clientes, nuestros consumidores eh, en su día a día y que seamos capaces de, de ser empáticos y de poder comunicar, incluso ajustar nuestras, nuestras promociones, nuestras campañas a, a esas emociones, esas preocupaciones que tienen. Eh, un resumen de, de lo que sería entonces el branding social emocional, eh, pues, es que en, eso, en 2021 pues, las marcas van a tener que, que buscar una conexión personalizada con los clientes a través de las redes sociales, comprendiendo y escuchando eh, las preocupaciones para dar respuesta a, a estas a esta mismas, pues, con un poco de con solidaridad y con, y, y con empatía, que nos podamos entender con ellos. Eh, de aquí surge una palabra, un, un concepto nuevo que, que está cogiendo bastante fuerza, que es el Mindful Marketing, que obviamente procede de, de Mindfulness, y que al final es una técnica que sirve para que la empresa se preocupe conscientemente por lo que realmente quieren su, sus clientes. Eh, busca que la empresa eh, conozca profundamente a sus clientes, alinear sus valores y la comunicación que tienen con ellos. ¿Vale? Aquí yo iría más allá de, del tema del mindfulness, de la meditación y de y del conocerse a uno mismo, y sería revés, sería un poco el centrarse, conocer, hablar con el cliente, eh, ver qué le preocupa, eh, comunicarse con él, y ser capaz de nuestra estrategia de marketing y de comunicación, adaptarla dentro de nuestros valores, siempre con, con nuestra identidad y ajustándonos a, a nuestros propios objetivos, pero teniendo como eje principal a, a ese buyer persona a ese cliente principal al que queremos dirigirnos. Eh, pasamos a la siguiente tendencia. Y, y bueno, aquí me gustaría hablar de, de todos los cambios que se están produciendo en, en Google. Vamos a ver cuatro cambios principales y el primero de ellos es los nuevos resultados de búsqueda que hoy en día busca, eh, muestra Google. De nuevo, aquí eh, Google y de nuevo igual que la tendencia anterior volvemos a tener a, al usuario como centro de, de todo. ¿Vale? ¿Por qué Google ahora, cuando haces cualquier búsqueda, te muestra diferentes espacios con diferentes tipos de contenido según lo que, lo que estés buscando? Pues realmente porque Google ahora mismo su principal objetivo es centrarse en la intención de búsqueda del usuario. En base a las búsquedas que suele hacer habitualmente o las navegaciones que suele hacer habitualmente, y la, el, el concepto, también el término que está, por el que está realizando la, la búsqueda conoce y quiere dar respuesta rápida, incluso en muchas ocasiones sin que te vayas de, del, del propio buscador a esa consulta que estás haciendo. Así, ahora hoy en día tenemos resultados orgánicos, el local pack, que es el mapita con los diferentes lugares, tenemos un espacio de imágenes, está el Google Shopping, que es cuando te aparece lo, aquí abajo a la derecha He puesto el, alguno, no, el, abajo el de la zapatilla, eh, sería el ejemplo de Google Shopping. Eh, te muestras vídeos directamente cuando estás buscando muchas veces el cómo hacer una receta. Eh, también te está mostrando ya podcast directamente con, eh, con una búsqueda o incluso canciones. Vale, ¿Esto porque va a ser muy importante en nuestra estrategia? Porque depende de nuestro negocio vamos a querer situarnos en uno, en un sitio o en otro para aparecer en esa búsqueda que está realizando el usuario y esto hay que tenerlo muy, muy claro, porque hoy en día mmm, hay que realizar diferentes acciones dentro de, de nuestro posicionamiento SEO o de nuestra publicidad en, en Google Ads que serán diferentes en función de dónde queremos aparecer. Y dónde queramos aparecer es donde el cliente nos esté buscando y que sepamos que Google va a mostrar ese tipo de resultados. Eh, además de las diferentes acciones de, de resultados que, que os he mostrado anteriormente, de shopping, vídeo, etc., eh, además Google va más allá y sigue evolucionando. Y el año pasado sacó, eh, Google History, ay, perdona, sacó lo que es Google Histories, que ahora mismo está en fase experimental y en algunas ocasiones se muestra. Eh, pero todavía no queda claro dónde va, dónde va a aparecer, parece que en el Explorer, en el Discover de Google, pero tampoco queda claro, pero sí que es algo que tenemos que tener en cuenta porque ya tiene plugin para, para las webs, ya tiene hay páginas que ya están utilizando este Google History, eh, te da herramientas para realizarlo, entonces va a ser algo que eh, tarde o temprano va a estar apareciendo en Google y que ya tenemos que tener en cuenta. Eh, también Google cambió el diseño de los resultados de búsqueda para móvil. Entonces, esta información, este dato también tenemos que tenerlo muy en cuenta porque no va a ser lo mismo un usuario que te busque en, en un PC, en un ordenador, en un, en un portátil, que, que un usuario que te esté buscando en un dispositivo, móvil, porque va a cambiar la, la, los resultados de búsqueda que va a mostrar Google para ser diferentes. Pero es que además Google va malla y sigue evolucionando. Y ya se han visto en diferentes casos, esto es un mensaje en Twitter que, que encontré no hace, no hace mucho, que fue el, el 2 de febrero, y lo que estaban comentando es que para una búsqueda le había, salti, le había salido en resultado de búsqueda un panel a la izquierda con información muy concreta de la búsqueda que estaba realizando. Es decir, que esto va más allá todavía de, en estos resultados de búsqueda y el objetivo de Google se si entiende que es dar esa respuesta sin necesidad de que el usuario salga de Google. Entonces, hay que saber también cómo hay que trabajar ese SEO o esa publi para, para aparecer en esos resultados que nos interesa porque va a ser lo que se le muestre a, a nuestros clientes. Otro de los grandes cambios de, de Google, y este también es una tendencia que llevamos años escuchando, pero que en el, en el, en el último año ha visto una evolución muy grande, y, y eso son las búsquedas por voz. Hoy en día, eh, aquí como indico, más del 55% de los adolescentes utilizan utiliza las búsquedas por voz a diario, ya sea en su dispositivo móvil o, o en altavoz inteligente. Y de hecho se prevé que en 2022 más del 22% de los, 20, más del 50% de los hogares tengan un dispositivo inteligente de altavoz inteligente en su hogar. ¿Vale? esto porque es importante para una estrategia, sobre todo, de marketing online. Eh, pues Porque a la hora de crear nuestro contenido en nuestra página web, eh, todo el tema de posicionamiento SEO va a tener que tener muy en cuenta cómo están buscando los usuarios hoy en día. Y entonces no es lo mismo cuando alguien quiere hacer una búsqueda en, en ordenador, que siempre tendemos a quitar artículos, a poner palabras sueltas muy concretas, eh, a lo que es una búsqueda por voz que tendemos a decir la frase completa. Aquí hay un dato que es la longitud promedia de respuesta de, de, de estos altavoces inteligentes y hay una media de unos 23 palabras de, de respuesta. ¿vale? Entonces, esa respuesta que Google está dando, que son 23 palabras, son las respuesta que nosotros queremos que dé de también dentro de nuestro negocio a, a esas consultas y que tendremos que, que trabajar. Otro de los grandes cambios dentro de... De, de Google son, que salió el año pasado fue, fue en mayo, son las Core Web Vitals a mí me pregunta Belén eh, con respecto a lo anterior dice que si entonces habría que redactar el contenido con un lenguaje más natural sí, exactamente tenemos que intentar dar respuesta mmm, más como lo harían los, los usuarios vale eh, pensando en cómo están haciendo las búsquedas con con, palabras, con frases más completas y dar respuesta pensando en, en, en eso que, que también los altavoces están devolviendo que es una media de 23 palabras 41, depende de, del altavoz pero sí que teniendo en cuenta el dar una respuesta más, más amplia y, de, y en un lenguaje más natural como comentaba eh, Como comentaba, en abril de 2020 aparecieron lo que son las Core web vital. de nuevo, aquí Google tiene muy en cuenta eh, al usuario, ¿vale? Y en este caso se centra en lo que es la experiencia del usuario. Eh, antes, cuando hacíamos página web, era muy importante el rendimiento para temas de posicionamiento, que la web carga así rápido, pero hoy en día Google va más allá y saca lo que llaman las Core web vital, que ahora veremos los tres, los tres indicadores a los que hace referencia, y al final lo que hacen... Esto eh, serán una forma de medir los sitios web con mejor experiencia del usuario y mejor velocidad de carga. Ya no solo importa el rendimiento y que la web cargue muy rápido, sino que también el usuario cuando entre, que pueda interactuar de forma rápida con, eh, con la página web. Eh, los indicadores que vamos a tener que tener en cuenta dentro de nuestra web pues son el Largest Contentful Paint, que es el tiempo que, que pasa antes de que el contenido principal del sitio web sea visible para el usuario en no el navegador, eh, medido en segundos. ¿vale? Ya no es solo que se cargue de forma rápida la página, sino que cuánto tiempo pasa en segundos hasta que la, el contenido principal, el que tiene ahora mismo abierto el, el usuario, es visible. Y también es importante eh, el total blocking time, que ya no es solo que lo vea el usuario, sino que pueda interactuar con los botones. ¿Vale? pues son un tiempo diferente y también se mide en segundos. Eh, y el último indicador, que es el cumulative layout shift, que lo que hace referencia es, una vez que la página web se carga, eh, hay elementos que, que se mueven un poquito de sitio, pues pondera eh, es, ese movimiento eh, según la distancia en que se mueven y la, y la rapidez en que lo hacen. Y todo esto va a determinar también unos indicadores que a Google le van a valer para posicionarte mejor o peor. Y por eso es mm, tan importante. En este ejemplo que os muestro abajo, he utilizado la herramienta GT Metrics, ¿vale? que es una herramienta muy utilizada para, para medir y siempre se había utilizado para el rendimiento. Y ahora además incluye también los valores de, de las core web vitals, ¿vale? que deberemos tener muy en cuenta. Y aquí bueno, pues he puesto algunos anuncios de, de la información que. Que va, que va Google comunicando a través de, de Twitter y diferentes redes sociales. El último cambio que, que hoy quiero comunicar y, y que en realidad va a ser también un, en 2021 una tendencia que tenemos que tener muy en cuenta, es que en 2020 Google ya sacó Google Analytics 4. Si conocéis Google Analytics, sabéis que es la herramienta por excelencia de, de analítica Web. ¿vale? En la que mmm, todo el mundo que nos dedicamos al marketing miramos para ver cómo va evolucionando los datos de, de nuestra página web. Pues en, en 2020 sacó Google Analytics 4 y, y que traía varias novedades. Y bueno, aquí os las detallo. La primera de ellas era que la unidad de medida de, de Google Analytics 4 ahora son, van a ser los, los eventos. Y esto nos va a permitir medir la manera más efectiva en que interactúan la, los usuarios eh, que, que no tiene por qué hacer solo con nuestra página web. ¿Vale? Que puede ser con redes sociales, con otras páginas eh, y eso es lo que, lo que llamamos eventos. Ahora, hasta ahora siempre Google Analytics se había centrado sobre todo pues, en tráfico, en sesiones, en nuevos usuarios y hoy en día pues, vemos que con Google Analytics 4 esto va a cambiar y va a ser más importante la interacción que tengan esos usuarios de nuevo, el usuario como centro de, de todo eh, con, lo, con, nuestra, con nuestra empresa, con nuestra página web. También dentro de, de Web Analytics 4 eh, va a estar el uso del Machine Learning para ofrecer análisis más inteligentes eh, Un ejemplo de ello es que a través de las métricas predictivas nos, nos van a decir la probabilidad de que un usuario convierta o, o, o abandone nuestra página web. Que convierta significa o que se haga una venta o que rellene un formulario o que le dé al botón de llamar. vale, Lo que nosotros con, consideramos como que ha cumplido, ha cumplido un objetivo dentro de, de nuestra página web. Eh, también se va a ampliar la información de, la, de las métricas vale, y se van a añadir información sobre el scroll que se hace, los clics o las descargas de archivos dentro de, de Analytics, que eso hasta ahora no estaba. Eh, otra de las novedades va a ser la, que va a tener muy en cuenta la privacidad de los usuarios y la protección de datos. Esto también eh, lleva unos años que, que lo del tema de la protección de datos y la privacidad eh, está muy, muy latente y que tenemos que tener muy en cuenta. Y Google Analytics 4 pues, pues también lo está teniendo en cuenta. Y, y como vemos también dentro de su herramienta del navegador, que es el más utilizado a nivel mundial, el Chrome, en 2022 se han propuesto quitar abandonar lo que son las cookies de, de terceros, que son cookies que no son propias de, de la web, sino de, de otros servicios, como pueden ser Facebook, Twitter, o otras herramientas ajenas a la propia web. También dentro de Google Analytics 4 va a haber nuevos informes que se llaman simple e intuitivo. Eh, otra, otra, otro cambio importante va a ser la medición del multidominio que dentro de, un, de una empresa muchas veces tenemos diferentes dominios y no podíamos identificar la relación que hacía el usuario de, de uno a otro, de un dominio a otro, siendo de, de la misma empresa. Y ahora con esto sí que nos va a permitir unificar esos flujos y tener más información del usuario. De nuevo, pues, el, la experiencia del usuario vuelve a ser ahí lo, lo principal. Y por último, pues, va a tener un mejor seguimiento, por tanto, de, del Customer Journey, que, que es ese flujo que hace, en diferentes sesiones, aplicaciones y páginas web. Y eh, de esta forma, pues, nos va a permitir también atribuir esas conversiones de las que hablábamos eh, de una forma más precisa. Porque vamos a conocer un usuario que viene por publicidad, luego hace de por orgánico y luego hace de por una red social, vamos a tener la información de todo el recorrido que, va, que realiza ese usuario. Algo que es un avance bastante importante porque muchas veces es difícil determinar qué estrategia está funcionando en nuestro, en nuestro, en nuestro marketing. Eh, ¿Qué podemos hacer entonces para posicionar en 2021? Pues lo primero es que tenemos que tener en cuenta cuál es la intención de búsqueda de nuestro, de nuestro usuario objetivo. ¿Vale? El buyer persona. No pensar en cualquier usuario que pueda buscar cualquier cosa en internet y pueda aparecer nuestra empresa, sino tener muy claro quién es nuestro usuario objetivo y qué, qué puede estar buscando, qué está buscando, porque esas esa datos los podamos tener, eh, qué está buscando cuando hace una búsqueda en, en Google y cómo quiere que se le muestre esa información. Otro tema muy importante para mejorar el posicionamiento en 2021 va a ser la calidad de nuestros contenidos. Eh, que tienen que estar adaptados a los intereses de, de ese cliente para mejorar no solo el tráfico, sino también que consigamos que convencerlo dentro de, de nuestro sitio web y, y que realice una conversión. Las acciones que realizamos, como os comentaba antes, eh, van a ser diferentes dependiendo de dónde vamos a querer posicionar nuestro, nuestro contenido. ¿vale? Si creamos un vídeo y lo subimos a YouTube, pues el, con, donde tenemos que trabajar, ¿no? donde darle contenido y darle enlaces, va a ser en YouTube. Pues tener claro que si queremos aparecer el, en, en la zona de vídeos, cuando alguien haga una búsqueda hay que trabajar ese, ese, esa herramienta. Si queremos posicionar un artículo que está dando respuesta a cómo hacer no sé qué, eh, pues vamos a tener que trabajar el contenido de nuestra web. Eh, si queremos que vengan a visitarnos a nuestro establecimiento físico vamos a tener que hacer estrategias de SEO local ¿vale? y trabajar la ficha de Google My Business. tener muy claro cuál es nuestro objetivo dependiendo de, del contenido, de la información y de esa intención de búsqueda del usuario, y realizar, y realizar esas acciones, plantear esa estrategia que nos permita conseguir estar ahí y, y darle respuesta. Al final, la experiencia del usuario va a ser el eje de toda la estrategia de SEO. Como hemos visto, eh, al final Google tiene muy en cuenta esa experiencia a través de las cuadras web vital, pues para nosotros también va a ser de vital importancia tener, tener en cuenta y siempre en el eje de nuestra estrategia de posicionamiento SEO, eh, la experiencia del usuario. Eh, bueno, una tercera tendencia que se produce en 2021 que vino a marcha forzada en, en 2020, ¿no? cuando se suspendieron todas las reuniones presenciales y no nos quedaba más remedio que, que hacerlo online o, o no poder hacerlo, pues bienvenidas fue, fueron las videoconferencias, los webinars, la formación online, todo en 2020, y ahora en 2021 vamos a ir más allá. ¿vale? No sabemos si nos van a permitir volver a reunirnos de forma presencial, pero sí que ya se están viendo nuevos formatos más innovadores, ¿no? Y que acorten esas distancias que hay entre, una, entre, entre lo que es un, un congreso, un webinar o una jornada mm, presencial en la que tienes contacto con otros participantes, en la que puedes hablar con los ponentes, eh, a través de mm, formatos híbridos, ¿vale? Lo llaman. Eh, en esto, estos formatos híbridos hay gente que sí que va a un escenario y hace las charlas y se juntan unos pocos, y otros y los demás, los asistentes, pues se quedan en lo bien online o también hay formatos en, en los que se crean un, salas paralelas, en las que se crean un, actividades de networking, ¿vale? Aquí la clave va a estar en 2021 sobre todo en ser capaces de, de acortar esas distancias para notar esa cercanía y poder aprovechar mucho más los los eventos, que ahora mismo tienen que ser eh, digitales, y en la innovación, ¿vale? El, el probar cosas nuevas que, que atraigan a, a los usuarios a apuntarse y a participar. Yo creo que a todos nos ha pasado que en 2020 nos hemos visto un poco saturados de, de eventos, ¿no? De ahí no sé cuántos webinars al día o a, a la semana, hay un, congresos todas las semanas. En el mundo del marketing online ha sido una locura, por ejemplo. Entonces muchas veces no hemos visto saturados y ya cuando llevabas varios si no te ofrecían nada diferente era, vale, pueden ser muy interesantes las charlas pero van a quedar grabadas, ya iré luego. Y se perdía esa, esa oportunidad de, de, de conectar, de, de hablar con, con la gente, de participar y yo creo que eso es muy, muy importante y que, y que en, para 2021 va a, ser, va a ser clave para que los, los eventos sigan funcionando online. Bueno, una, yo creo que en 2020 ya todos escuchamos TikTok y, eh, y lo seguiremos escuchando en 2021. Son 800 millones de usuarios activos los que hay al mes en todo el mundo, que es una, una barbaridad. Se ha convertido en la novena red social más, más popular por delante de, de redes sociales como LinkedIn, Twitter, Pinterest o Snapchat, que llevan muchos más años que, que TikTok que ha impulsado ese uso de, de TikTok y que, lo, y que los usuarios sean tan activos. pues Por un lado, el confinamiento, que teníamos que entretenernos y que al final era un contenido muy visual y que llama mucho la atención. Y por otro lado, eh, los influencers. Si ellos estaban ahí y conseguían entretener a, a los usuarios, pues los usuarios participaban, salían los challenges, eh, los retos, los juegos, los sorteos. Al final todo eso ha hecho que en 2020, al tener tanto tiempo, pues, pues se haya fomentado mucho el uso de esta herramienta. Ahí eh, también Instagram y las demás redes sociales han visto una competencia bastante fuerte y han creado nuevas funcionalidades para copiar lo que estaba funcionando, funcionando en TikTok. Con, en, en Instagram se llaman los Reels, por ejemplo, y, y están funcionando de nuevo muy bien, que le están haciendo bastante competencia. Entonces, ¿por qué debemos usar TikTok en nuestra estrategia de marca? Porque quizás podemos pensar que TikTok no es para nuestra empresa. Pero es que eso va a depender sobre todo de quién es nuestro perfil, nuestro perfil de usuario o quién es nuestro cliente. Eh, no olvidemos que el 41% de los usuarios de TikTok, como indico aquí en estos datos, tienen entre 16 y 24 años. Entonces, si nuestro producto, nuestro servicio, se dirige a, a este público... Realmente como empresa deberíamos estar ahí ¿Vale? eh, TikTok además pues, es una herramienta ideal Para la generación de contenido por parte del usuario eh, Nos permite combinar la comunicación con influencers emergentes Que son los, los micro influencers y los nanoinfluencers, Que están muy abiertos a, a las colaboraciones con, la, con las marcas Por esa cercanía, porque también necesitan contenido Y a ellos les interesa y también TikTok nos permite la creación de remixes de marca y nos da la oportunidad también de, de conseguir que sea el usuario el que se involucre y el que comunique con, con nuestra propia marca. Y eso es algo muy interesante, porque al final el potencial lo van a tener también los propios usuarios. Y bueno, pues estar en TikTok será interesante, como os comentaba, solo en el caso en el que realmente nuestro usuario esté ahí y que, y que nos pueda aportar. En redes sociales yo siempre digo lo mismo, está bien que las empresas estén en la mayoría de ellas, pero siempre y cuando tenga sentido, porque al final en cada red social que estés como, como marca necesitas crear contenido. Si no, se te queda la, la red social como muerta y estás peor imagen que, que aprovechar lo que realmente la herramienta te está ofreciendo. Vemos en, en este gráfico el subidón que dio en el primer cuatrimestre TikTok. En el número de, de descargas de la aplicación. Otra de las herramientas, yo como podcast, pues me gusta mucho, <ríe> son los podcasts. Y eh, de cara a, a marca y a empresas, todavía no se le está sacando todo el potencial que, que podrían. ¿vale? Y sí que 2021 parece que va a ser un, un salto por diferentes herramientas que están apareciendo y que. Y que están dando un salto mmm, debido a la importancia que se le está dando a, a la comunicación por voz. Eh, si vemos un poco los datos, eh, vemos que hay un, unos 850.000 eh, podcast activos ¿vale? y más de 300 millones de, podcast, de episodios de podcast. Hoy en día en, en, disponibles para todo el mundo. Eh, también nos dice que el 65% de los oyentes de podcast eh, utilizan dispositivos móviles para, para su escucha, ¿vale? para disfrutar de los, de los episodios de los podcast. Y que el 90% de estos oyentes lo hacen estando en casa. Que a mí esto me sorprende mucho porque este dato es de 2019 y yo entiendo que en 2020 sí que, sí que se pueda sí que se entender de que lo hacían en casa. Yo como oyente de podcast suelo hacerlo... Cuando voy, vengo al trabajo, siempre, siempre escucho algún episodio de podcast y es mi momento, ¿no? eh, Pero aquí, como vemos, es un dato que es bastante, bastante interesante porque sabemos que cuando estamos en casa eh, también estamos aprovechando el tiempo, eh, cuando no sé, estamos haciendo las labores del de hogar o lo que sea y estás escuchando un podcast y le estás prestando mucha atención. Eh, también aquí, otro de los datos interesantes es que eh, más de la mitad de los oyentes al menos han considerado comprar un artículo después de haberlo escuchado en un podcast. ¿Vale? Esto que nos dice, pues que al final esa confianza en el, en el comunicador, en lo que te están recomendando, es muy importante de cara a, a, a verlo como, como marca, ¿no? el poder patrocinar un podcast o, o tener una herramienta de la que hablen en tu podcast, pues siempre va a generar mucha confianza en esos oyentes, porque la voz pues siempre da mucha mucha cercanía, ese como que conoces más a, al, al podcast ¿no? que está comunicando y, si, y, y te consideras que lo que te están recomendando es bueno. Y muchas veces si en el propio episodio que recomiendan una herramienta o recomiendan un producto concreto sin que lo estén haciendo como, como un anuncio, pues mayor confianza te da porque si ya lo estás escuchando porque te da ese conocimiento, porque confías en él, pues de cabeza te tira a, a comprar. Eh, otra de las estadísticas es que el 82,4% dedican más de 7 horas a la semana a escuchar podcast. Yo soy una de ellas. Como digo, yo voy y vengo al trabajo, voy escuchando podcast y en mínimo 7 o 14 episodios me escucho a la semana. ¿Vale? Eso significa que somos muy fieles. Seguimos un, un número de... De, seguimos una temática y sabemos que nos están aportando y, y, que, y que es interesante util, utilizarlos para, para seguir llenos de vida ¿no? y, de, y de innovar y de tener nuevos conocimientos, ver las novedades las actualizaciones que, que, que aparecen y otro de los datos que yo destaco es que eh, el oyente de podcast semanal promedio eh, se suscriben a un promedio de, de, se, de siete programas y escucha unos, no, de unos seis programas y escucha unos siete programas por semana. ¿vale? Que es muy, muy, muy, muy interesante. Así, eh, ¿Por qué el podcast deberíamos tenerlo en consideración para nuestra estrategia de marketing? Pues como os comentaba, al final es eh, una forma de, de, muy cercana de conectar con la audiencia. ¿Vale? El, el, oyen, el oyente de, de un podcast que escucha diariamente o semanalmente, esa persona a la que suele escuchar ya le está generando muchísima confianza a la hora de hacer caso a, a las recomendaciones que te, que te hacen. Entonces, si como marca eh, conseguimos llegar a tener esa fidelidad con el, esa lealtad de, de la audiencia, pues vamos a tener muchos puntos ganados para tener un cliente a largo plazo, una una. Con un contacto, una conexión emocional, también, como, como hablábamos al principio, con ese con ese usuario. Eh, también el podcast nos permite diversificar formatos que nos van a permitir pues, llegar a nuevas audiencias. Para vale, ser un, un formato nuevo, eh, el, el perfil de, de los oyentes de podcast pues depende de la, del sector de, del podcast, pero sí que son pues son más, no sé, más tecnológicos, ¿no? que, que les gusta más la, la innovación. Y, y nos va a permitir llegar a, a ese público diferente del que a través de redes sociales o a través de nuestra página ya estábamos llegando. Eh, es una oportunidad para diferenciarse de, de la competencia. En muchos sectores se están lanzando, en arquitectura, en, en clínicas dentales, en, no sé, en, en marketing es más, es más común ¿no? y en emprendimiento, pero en muchos sectores se están lanzando y están empezando a ser los primeros. En su sector entonces como si están aprovechando de esa de esa cercanía con el oyente eh, además la, la voz como comentaba está siendo tendencia y no hay más que ver pues todas las herramientas que están saliendo y cómo están creciendo pues los altavoces inteligentes clubhouse que no sé si lo conocéis pero ya os invito a conocerlo que es una nueva red social que es de voz ¿vale? en el que quedan en una sala y, y se ponen a hablar de, de diferentes temáticas. Eh, también con la voz o se ayuda a crear mayor conexión entre el usuario y la marca. Además, eh, la creación de un podcast no es igual que la creación de un vídeo. Al final, eh, el hacer un podcast realmente, como estoy yo ahora mismo, con el ordenador y un y un micrófono y un auricular podría grabar un podcast perfectamente y se me escucharía bien y podría lanzarlo. Al final es un formato muy económico. También para el usuario es de consumo muy fácil y, y muy cómodo. Al final eh, tenemos un montón de herramientas, están Spotify, están está están podcast de, de Apple, hay un montón de herramientas de, de escucha de podcast que es, muy, que, que es muy fácil que el usuario pueda llegar a escucharte y además eh, estamos hablando de que para el posicionamiento va a ser muy importante la creación de contenido de calidad el, el podcast eh, bien guiado va a ser muy, va a ser un, un contenido de gran calidad que va a mejorar nuestro el posicionamiento SEO y también el posicionamiento de nuestra marca en general sí que es verdad que hay eh, que tener varias varias cosas en cuenta y es que los podcasts no deben servir como un autobombo no son comerciales no, no es para hacer una cuña publicitaria es estar continuamente hablando de tu marca, tu marca, tu marca, porque la gente no escucha, es como meterte en Facebook y solo querer ver anuncios, no lo hace O sea, al final lo que quieres es entretenerte, eh, que te está aportando valor y en eso nos tenemos que centrar. O sea, el, eh, a la hora de crear un podcast tenemos que tener una temática muy clara y, eh, y tener un, unos guiones y saber que lo que estamos comunicando está aportando valor y que nosotros también nos pongamos en el lugar de, de ese usuario. Eh, me pregunta José Alcaide, eh, dice, soy emprendedor y estoy montando una startup orientado a la limpieza ocasional del hogar. ¿Cómo uso el podcast para llegar a mi clientela? Eh, a ver, tendría lo que te comento. Al final el podcast eh, te va a ayudar a llegar a tu clientela eh, pues, por ejemplo, creando un, un podcast sobre, sobre el hogar, o sea, de consejos de, de hogar. Te lo digo aquí sin, sin pensar mucho y sin meditar mucho, pero estoy segura de que hay pocos podcasts en el que se hable de, de consejos de cómo limpiar bien, eh, no sé, las cortinas, de la importancia de utilizar, no sé, lo que es el, el, el, la carcher o como se llame. <ríe> para las ventanas, cómo eliminar al final es exacto la importancia de, ve, de ventilar es, es crear un podcast alrededor de un contenido que a tus clientes les pueda interesar incluso dentro del podcast se podría fusionar también con y aquí dejo más consejos, con un marketing de afiliado en el que tú hagas hables sobre algo, en el que comentes varios artículos, varios productos que luego de enlazar a una tienda online o a Amazon que también se paga a través de, de marketing de, de afiliado y, y, y utilizar ese contenido, sin que sea como te digo siempre, que no sea un contenido de, de autobombo ni de, ni de venta directa, tendría que ser algo que tú veas que a tus clientes pues consultas que te hagan habitualmente eh, o, o no sé dudas que puedan surgir sobre eso seguramente hay poca gente en ese sector que lo, que lo esté realizando eh, ¿Cuánto debe durar? Mm, hay de todo. Hay podcasts que duran desde 5 minutos a podcasts que duran hora y media. Pero mm, yo, re, yo recomiendo, y, y luego yo en mi podcast no lo, no lo, ahora lo estamos cumpliendo, antes no lo cumplíamos, siempre nos pasábamos de la hora, pero recomiendo unos 40 minutos, que al final es el trayecto medio de, como te digo, de, de casa al trabajo. Que también es un sitio muy habitual de, de escucha de podcast o de que alguien vaya a darse un paseo, que saca el perro. 30-40 minutos es un, tiempo, es un tiempo ideal para un podcast. Eh, aquí he puesto algunos ejemplos de, de nada. Pues sí. eh, aquí he puesto algunos ejemplos de empresas que ya utilizan el, el podcast, como son BBVA o Fisher Price. Y, y bueno para al final lo que hacen es crear contenido relacionado con su sector obviamente utilizan es muy interesante también en los podcasts el realizar entrevistas con a, a gente reconocida del sector vale y, y bueno pues aquí lo que hacen es un poco de todo no hacen hacen entrevistas eh, hablan de temas en profundidad dan consejos dan técnicas específicas de cómo hacer algo en Fisher Price pues, hacen juegos hacen explican cómo hacer determinadas cosas siempre pensando en, en familia ¿no? en cómo que se puedan divertir entre ellos, consejos también de cómo cuidar al final un poco que que sea de valor, al final tienes que pensar en tu usuario y darle algo que, que, le, que le aporte eh, me pregunta Belén si es correcto subir un podcast en el canal de Youtube Sí, sí. No, sé, no debería ser solo en Youtube, o sea, lo ideal es que esté en todas las plataformas de podcast eh, como he dicho, ebooks, eh, el, el Spotify, que es de las que se están usando ahora, ahora mismo más y, y se está apostando eh, pero luego adicionalmente puedes ponerlo también en YouTube como, como un complemento. De hecho, ahí también podcast y a, a mí me gusta también mucho ese formato que son vídeo podcast. Y lo que hacen es emitir en directo en, en YouTube, el, el episodio, y luego lo suben a las plataformas. Entonces, hace que un día de la semana, un martes a las 10 de la mañana, todos los martes, o semanalmente o quincenalmente, eh, dices, sabes que ese es tu horario y la gente, los, tus seguidores muchas veces se conectan y, y, y, y puedes ir interactuando también con ellos, que también es muy interesante. En este aspecto, además de YouTube, están saliendo nuevas plataformas, por ejemplo, en Telegram acaban de activar hace nada el telegram voice que también permite que y además yo ya lo he escuchado eh, emitir en directo el podcast ¿No? y de aquí la importancia que está tomando también eh, la voz como, como herramienta y que tenemos que tener muy en cuenta para para este 2021 en, en nuestra estrategia de marketing para, para nuestro negocio otra red social que ha salido muy recientemente que hará un, un mes y escaso es clubhouse ahora mismo solo está disponible en apple y solo puedes entrar por, por, por, por invitación, porque no te permiten entrar si no conoces a nadie. Y, eh, pero bueno, tú intentas entrar y si hay alguien que te conoce, pues te acepta Y Discord también está funcionando muy bien, sobre todo para gamers y para crear actividades, pero también hay salas de conversación, salas de networking. Y como vemos, al final los, los chatables están funcionando muy bien y son una herramienta que nos van a permitir también dar ese, ese empujón y también los podcasts los pueden utilizar mucho para, para comunicar. Eh, otra de las tendencias de este 2021 son eh, el email marketing. ¿vale? Esta es una herramienta que hemos matado los marketingianos, yo no sé nada de veces, que siempre hemos dicho que si el email marketing había, había muerto, eh, pero que va lejos de, de eso en, la, en realidad el email marketing sigue siendo una de las herramientas fundamentales es de las principales herramientas junto con eh, la publicidad de pago que mejor convierte a la hora de hacer eh, marketing online y en este 2021 eh, pues, se prevé que, pues, eso, que el inbox marketing va a continuar creciendo que de nuevo los suscriptores, los usuarios van a ser los que tengan el control de todo o deberían tener el control de todo y se les debería dar mucho acceso a, a su suscripción, ¿vale? a que seleccionen sus intereses, a, a crear una base de datos eh, con campañas que estén muy, muy focalizadas y muy personalizadas para, para los intereses de cada uno de nuestros suscriptores. Y también se está produciendo un cambio en, en ese tono y en esa comunicación que están teniendo las empresas a través de email con los, con los usuarios. Eh, buscando un, al final lo que buscamos también es, es mayor cercanía, ¿no? si ya conoce al usuario y tiene esa conexión emocional entre la marca y, y nuestros consumidores, al final siempre vamos a buscar un estilo más informal que nos permitan romper esa barrera ¿no? de, más fría de, entre profesionales que estamos en un lado y, y el consumidor que está en el otro. ¿no? Entonces se está tendiendo a, a, eso, a utilizar un estilo mucho más informal a la hora de, de comunicar. Y bueno, pues ¿qué, vamos a, ¿qué podemos hacer para aprovechar las tendencias de email marketing de 2021? Pues lo primero es crear email que sean mucho más interactivos, en los que animemos a, al receptor, eh, al, al usuario, a interactuar con ese mismo email. ¿vale? Pues con la inserción de, de vídeos, con la creación de encuestas, que muchas, muchas herramientas de email marketing ya te permiten hacer encuestas o o, o preguntas eh, en las que ya el usuario puede contestar directamente en el email sin tener que darle a responder. Eh, que haya juegos que también puedan comprar directamente presentando productos. Todo eso va a fomentar mucho la interacción de, del usuario con nuestro email. Que aquí lo que buscamos es dejar de ser una, una comunicación unidireccional. ¿no? Buscando de nuevo que sea el usuario el que, el que dé respuesta a, a lo que le estamos comunicando y que nos y que nos dé un feedback ¿no? para poder seguir dando, siguiendo con esa estrategia que está funcionando porque el usuario está respondiendo, o intentar cambiar. ¿vale? Eh, aquí siempre, y este año más, eh, prima la calidad de la base de datos. ¿vale? Ya tenemos que dejar atrás eso de que tengo un montón de suscriptores y luego la tasa de apertura no llega ni al 5%. ¿vale? Eh, al final tenemos que buscar... Que realmente quien esté recibiendo esa, esas campañas de email que estamos trabajando y que estamos pensando, y que estamos creándolas, que realmente llegue al usuario que la está esperando. Porque buscamos una comunicación directa, de nuevo, no buscamos que dar una comunicación y no esperar nada a cambio. Entonces no estamos, no estamos cumpliendo ningún objetivo. Es eh, muy importante también personalizar los, los mensajes. El, el cliente quiere saber que le está hablando a él y que tu email no es el mismo que le manda a todo el mundo. Que al final con las automatizaciones y con, y con campañas de newsletter, eh, más o menos sabemos que sí, que van a estar personalizados, pero por segmentos. Pero que realicemos bien esa segmentación y que utilicemos eh, siempre que sea posible el llamar por su nombre a, a ese usuario. Que al final, si tenemos una buena base de datos y de calidad... Que va a tener muchos datos de él porque quiere recibir información y quiere que se la cuente a él. Y ahora aquí sí que hay un cambio, eh, que lo veremos a continuación, pero sí que es muy importante y ya en el 2020 ya pasó y es el, el contar historia en el email. Y aquí de nuevo volvemos a lo que hablábamos anteriormente, a esas emociones al buscar esa conexión con el, con el usuario que, que entiendas que, que entienda perfectamente qué es lo que le inquieta o le mueve para que te dé una, una respuesta y que te lea, ¿vale? E incluso que se anime a, a interactuar con este contenido, con este contenido interactivo que os comentaba antes. Y ahí está eh, el storytelling, ¿vale? Que dentro del mundo de, copy, de copywriting se, se conoce mucho y que a veces es difícil utilizar, pero que, pero que sí que, que, que es muy importante en, en las nuevas tendencias de email marketing. Me pregunta Belén que cuál es una buena tasa de apertura. Eh, las la tasas de apertura eh, de un email de media suelen estar en el 25% más o menos, ¿vale? Eh, eso era antes, ahora si trabajamos bien la base de datos mmm, debería subir, ¿vale? Pero una base de datos que tenga de, que no la hay, no hayamos llegado a trabajar del todo, um, que haya que un 20% o 25% de, de esos suscriptores. Eh, ahora en el email es un éxito. Y aquí vamos al... Creo que te he respondido, Belén, si te queda un de lo que se me decir, ¿vale? El, aquí vamos a lo que comentaba antes, el storytelling es una tendencia de, de que ya lleva mucho tiempo con nosotros, ¿no? Y es el poder contar historias, que consigamos eh, captar esa, esa emoción eh, o, o esa atención de, del usuario y que nos dé respuesta aquí. Un, una definición un poco más formal sería el storytelling, podemos definirlo como el arte de contar historias que consigan impactar en la audiencia eh, Al final eso, pretenden dejar huella en la gente, que nos recuerden, quedarnos eh, en la mente de, de ese consumidor Pero ahora hay un paso más, y es que eh, hoy en día ya el usuario eh, tiene muchas historias, me han contado muchas historias y ahora quiere vivirlas ¿Vale? Y aquí va al histori el story doing Vale, hemos pasado del storytelling, de me cuentan la historias y ahora quiero ser parte de ella. Eh, ¿Qué es entonces? Pues pasar de las palabras a, a la acción. Y, consigue, y consiste en eso, en, en seguir la línea marcada y convertir eh, lo que la marca predica en una experiencia. Puede parecer difícil, pero si extrapolamos un poco, al final es hacer partícipe de tus acciones o de tu estrategia a... Aquí Jesús está escribiendo. Bueno. Eh, Haces partícipe a, al usuario de, de, toda esa, de una de las estrategias, en una campaña, en, en una acción, una actividad concreta. Siempre intentar da, darle voz. ¿Vale? Eh, aquí hay un ejemplo de lo que hizo la famosa empresa de, de bolígrafo BIC, que también os voy a pasar el enlace porque... No lo vais a escuchar si yo lo pongo, pero os cuento un resumen. Y lo que hizo aprovechando que habría dos tiendas, dos tiendas nuevas, una en Amberes y otra en, en Amsterdam, eh, creó un, una apertura en la que invitó a, lo, a los clientes a que, a que participasen. Ellos siempre dentro de, de la marca BIC han fomentado mucho la, la creatividad. ¿vale? Y entonces lo que hicieron es que los usuarios, que los clientes que visitaban la tienda se dibujaban su propio billete y con ese billete podían comprar artículos dentro de la tienda. Entonces, al final, lo que están haciendo ya no es solo decir que queremos que seáis creativos, sino no te invitamos a que seas creativo aquí en mi tienda, vale y que y con esa creatividad compres artículos nuestros. ¿vale? Entonces, es un ejemplo de cómo de cómo poder llevar eso que te estoy contando, eso que apoyo, eso que está dentro de mis valores y de mi comunicación, a llevarlo a hacer partícipes a esos usuarios de ellos. Y para terminar las tendencias, de las principales tendencias de 2021, vamos a hablar de Shopable TV. Esta es una tendencia bastante nueva también. Y, y bueno, pues es un nuevo formato de, de, de publicidad que se ha visto también forzado por, por los servicios de streaming, ¿vale? Al final la publicidad online o la publicidad en general siempre tiene que estar reinventándose y con el, con el tema de la televisión a la carta, pues como son Netflix, HBO, etcétera, eh, ¿qué pasa? Pues la publicidad se ha quedado un poco... Mmm, a, al margen, ¿no? Porque ya dejamos de ver tanta televisión eh, de cable y empezamos a ver la televisión de, de, de a, a la carta. Entonces, esto ha dificultado mucho también la sostenibilidad de esa, de esa creación, de esa producción ¿no? de, de, de, de televisión. Dentro de esta publicidad en televisión, sí que es verdad que el product placement, el emplazamiento publicitario, que son esos mmm, productos de marca que aparecen sospechosamente mientras estábamos viendo una, una serie o una película, pues gracias al, al Product Premium más o menos se han podido salvar parte de, la, de las pérdidas que, que la televisión en streaming eh, pues, se, ha, se ha llevado. Y ahora eh, se quiere ir un paso más allá y algunas cadenas de televisión, aquí he puesto la CNB y SIFI, y lo que hacen es eh, intentar que, bueno, ponerle muy fácil al usuario y esto llegará a más porque el objetivo es que en ShopAble TV lo que se haga es que a través de un solo clic de la televisión podamos ir a la tienda a comprar. Pero ya ha empezado algunos formatos y aquí lo que utilizan son el QR. Y esto es lo que hacen mientras estás viendo la televisión están anunciándote algo que te interesa, coges el móvil, eh, escaneas el QR y directamente te llega a la tienda. Vale, esto es muy interesante porque le está dando de nuevo mucha facilidad al usuario para llegar a esa marca, a ese producto en concreto, que, que está viendo y que le está interesando, que quiere comprar y no quiere ir a, a buscarlo por internet porque al final le va a suponer más trabajo y le está ayudando a, a llegar directamente. Eh, las tendencias que, como decía, continúan siendo tendencias, eh, vamos a verlas ahora, son tendencias que y ya la, las conocemos de hace tiempo, pero que este 2021 van a continuar siendo tendencia y que vamos a tener que tener ahí en cuenta. Eh, la primera de ellas es la inteligencia artificial y las tendencias que se prevén para 2021. Eh, eh, una mayor automatización del análisis de, de los datos, vale, para, para controlar qué es lo que está pasando. Eh, también la incorporación en las empresas eh, de esta inteligencia artificial, no solo para análisis del marketing en sí, sino también para un análisis y previsión empresarial, económico-financiera, contable, de recursos humanos, ¿vale? va a haber mucha más integración de, de esta inteligencia artificial para, para poder tomar decisiones de empresariales. Otra de las tendencias es que, eh, de nuevo, el, la privacidad de los datos va a estar ahí presente y se va a aplicar la, la inteligencia artificial a, a esta privacidad. Además también, eh, y aquí los, los chats y los asistentes inteligentes tienen mucho que ver, eh, la inteligencia artificial va, va a tener mucho, mucha importancia dentro de esos procesos de atención al cliente. ¿vale? Yo creo que a, que a todos nos ha pasado tanto por teléfono que son las máquinas que te van respondiendo como el entrar a, a, a tanto Facebook o una página web, que entra a un chat y empiezan a responderte de forma automática. Obviamente eso es un un chat que está automatizado y te va dando respuestas según lo que la vayas preguntando, pues esto va a ir más allá y la inteligencia artificial va, va a ser capaz de que eh, esa atención al cliente sea mucho más efectiva, dando, mm, teniendo mayor conocimiento de, de lo que hacen normalmente los usuarios e incluso ese usuario en concreto para dar una respuesta mucho más personalizada. De nuevo, el customer journey va a ser esencial para conocer mejor a, a esos usuarios. Entonces la inteligencia artificial Ya llevamos tiempo con ella Pero es que en 2021 va a continuar siendo tendencia eh, Los microinfluencers eh, También siempre hemos estado escuchando mucho los, los influencers Siempre las marcas se han guiado Por, por aquellos influencers Con cientos de miles de, de seguidores Pero se está viendo Una tendencia más Hacia los hacia lo que son los micro y, y nano influencers, que, digamos, para hacernos un poco una idea, los nano influencers serían a, a aquellos usuarios que podemos llamar un, una persona cualquiera que no llega a los 5.000 seguidores en, en redes sociales. ¿Vale? Los, los micro influencers sí serían de, de 5.000 a, a 100.000 seguidores, que son más, pero al, en realidad el éxito de estos micro influencers eh, aunque parezca que tengan pocos seguidores, miramos, si miramos nuestras redes sociales sabemos que no llegamos ni, ni a mil en muchas ocasiones ni, ni a 500 y, y son, al final son muchos seguidores y lo bueno que tienen ellos y el, el resultado de, de su éxito es la, la fidelidad que tienen esos seguidores con esa persona. Esa persona al final al tener menos seguidores también tiene la posibilidad y la facilidad de poder contactar y hablar de tú a tú más con esos seguidores que están haciéndole consultas, que le mandan un mensaje, que le contestan a, a un comentario, y la, la, la interacción que tienen con la comunidad es mucho más alta que la que puede tener cualquier influencer con, con más seguidores. Eh, al final se vuelven como famosos y tienen muchos seguidores, pero mucha gente no interactúa con ellos y, y hace que esa, que esa alta no sea tan alta como con los microinfluencers, que van a, a dar más, mucha más confianza. Eh, también aparecen nuevas regulaciones en publicidad e influencers. Eso Autocontrol ha puesto varias medidas para que quede claro que no haya una confusión cuando el usuario vea que un influencer está hablando de una marca o está presentando un producto que tengan claro que, que eso es publicidad. ¿Vale? Esta, otra de las razones por las que lo, los microinfluencers eh, están teniendo mucho éxito son por plataformas como son Twitch y como TikTok, que también están creciendo el número de, de usuarios activos y que llegan a interactuar con ellos y les entretiene este tipo de, de contenido. Al final, a la hora de nuestra estrategia de, de marketing online como, como negocio o como empresa, también es mucho más asequible el contactar con un nano-influencer o con un micro-influencer, porque muchos de ellos están con ganas de, de, que, de tener contenido que, que compartir, de hablar... Al final, si elegimos a uno de ellos, tenemos que tener en cuenta que se convertirán en embajadores de nuestra marca, y vamos a tener que tener muy presente que esa, lo que pasa cuando hay, tienes a, a alguien que está hablando de tu marca o que tú estás diciendo que hablen de tu marca y, y va a ser publicidad, al final se transfiere esa identidad de esa persona, con, de sus valores, de su comportamiento, de su forma de ser, también se transfiere a la marca, igual que de la marca a esa persona. Entonces hay que tener muy en cuenta a la hora de elegir a, a alguien no solo ver los seguidores, sino, o sea, el número de seguidores, sino ver la calidad de esos seguidores, qué tipo de seguidores, y también de qué habla y que se asemeje a, a lo que nosotros queremos comunicar. De nuevo, eh, también va a ser muy importante dentro de... porque micro y non muchas veces, o los influencers en general, pensamos solo en TikTok, Twitch, en, en Instagram, pero también los, en los podcasts hay mucha gente que, que son influencers, y que, y que trabajan con, el, con ese audio eh, De hecho, muchos mucho influencers y, y managers de, de influencers Trabajan mucho con, con podcast y con, y con eventos y, y congresos Y eh, que al final también están utilizando mucho el, el, el auge del audio Y que están muy presentes ahí y que, y que podemos contactar muy bien a través de, de este tipo de plataformas eh, otra de las tendencias, que también Twitch nació siendo como la plataforma para los gamers Y todo el mundo la conoce porque la gente se pone a jugar y el resto de la gente lo, lo ve Y le va explicando cómo van haciendo las cosas y le van preguntando Pero Twitch ha dado un paso mucho más allá, este 2020 ya creció muchísimo Y ahora también eh, ha dado paso a, a otro tipo de, de comunicadores y creadores de contenido. Hoy en día tiene 15 millones de usuarios activos diarios, diariamente hay 15 millones de usuarios ahí eh, en Twitch. Por lo tanto, eso puede ser una razón mm, más que fundamental para estar en esta, en esta herramienta. Igual, si nuestros usuarios están ahí, eh, es, es interesante para nuestro negocio, si nuestros usuarios no están ahí, pues no será tan interesante, pero sí que hay que tener en cuenta que esta herramienta está creciendo mucho y lo que antes era solo de gamers y de eSports, ahora ya sí que está avanzando mucho más y en temas de emprendimiento se está teniendo muy en cuenta. En temas de influencers también, la, también llevan tiempo que se han pasado de YouTube y de Instagram, y se han ido a, a Twitch a comunicar. O sea, es ver un poco el sector en el que nos movemos y ver si nos interesa o no estar en esta, en esta herramienta. Eh, otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta me dice Tokiko eh, ¿Alguna herramienta tipo antiguo Clouds para ver la influencia de los seguidores y geolocalizarlo? Mm, pues no, no puedo decirte porque no habitualmente no, lo, no trabajo con influencia y no sé no puedo decirte porque no tengo ni idea. Podría mirarlo y, y en el YouTube luego te, te digo alguno, ¿vale? No tengo ahora mismo conocimiento de ninguna herramienta. Lo siento. <risa> eh, sí. Te lo miro y te y digo porque no, lo, no tengo claro una herramienta. Eh, otra de las razones para, para utilizar Twitch eh, es la poca saturación que ahora mismo tiene en el mercado. Eh, utilizar, Twitch tiene además varias, varias herramientas para hacer publicidad dentro de, dentro de, la, de la red y, eh, y nos va a permitir... Un segundo, perdón. Perdón, problema técnico. Opa. Ahora. Vale. Perdona, que me he quedado sin batería. <ríe> problema, perdón. Eh, me pregunta Rafael, al programar una campaña de marketing, por ejemplo, cuatro publicaciones al mes, ¿cuánto debería de ser? ¿Contenido de valor y cuánto venta de productos? Mmm... Pues tendríamos que calcular, sobre todo, siempre debería ser más contenido de valor que de, que de producto, exactamente. 80-20, mira, te <ríe> ha dicho José. No sí, eh, de todas formas ahora vamos a ver la siguiente tendencia y vaya a ver que, que vaya a poder intercalar, ¿vale? A través de redes sociales. Y eh, bueno, de Twitch solo decir, pues más que ese, que también tiene un gran poder de interacción por la fidelidad que tienen los, los seguidores, con, con, esta, con, con esas personas que están comunicando y, y bueno pues utilizar las diferentes herramientas que, que te permite Twitch para, para hacer publicidad eh, la herramienta que o sea la nueva otra de las tendencias que, que para mí es una de las favoritas porque hace mm, al final favor, facilita muchísimo a los, a los comercios el acceder a, a vender online y es el social shopping. ¿Ya lleva tiempo? Vale, pero es verdad que en el último año, eh, como Facebook era una de las principales de redes sociales que permitían la venta online, ha tenido varios cambios y, y no ha tenido un poco loco, pero ya, ya se ha estabilizado y además está potenciando muchísimo el tema de la venta a través de redes sociales. Eh, al final consiste en eso, en tener una, una página en, en una red social y que te permita vender tus productos directamente a través de, de esta página. Sí que es muy importante que lo que vendas son, sean productos físicos, porque es un requisito indispensable, por ejemplo, en Facebook, ¿no? como hablamos. Y aquí a lo que te hacía referencia, Tokigo, eh, es que el, No, era Rafael, Rafael, perdona. Eh, que aquí sí que nos va a permitir, porque eh, tiene varias funcionalidades, como pues, la, bueno, el botón de acción a llamar a, a compra ahora, si es más, es más de venta directa pero también te va a permitir en publicaciones y en, history, en, en Instagram y en Facebook eh, el etiquetar tus productos. Entonces tú puedes estar dando un contenido de valor, pero dejar sutilmente también tu, tu etiqueta de producto. Y si a la gente le gusta también la imagen que está viendo, te va a permitir que, que vayan directamente a comprarlo. Eh, hay, otra de las razones por las que está funcionando el social shopping son las integraciones que tiene o sea, es eh, verdad que, que estas plataformas te permiten hacer la venta directamente a través de las redes sociales, pero también te permiten la conexión con tu tienda online. Entonces, te facilita mucho la, la gestión del, del stock y todo. Y lo que, y lo que hace es que, mmm, en vez de que compren directamente la red social, ellos están viendo toda la tienda en la red social, pero para comprarse van a tu tienda online. ¿Vale? Entonces, eso facilita mucho. Eh, también funciona ¿por qué? porque al final los usuarios donde están en redes sociales y cuando están viendo algo que les gusta, cuanto más fácil le ponga a acceder a ese producto para comprarlo, pues más rápida va a ser la interacción y más efectiva. Entonces, por eso es otro motivo que, que va a funcionar. Eh, eso, se considera que, que, eso, que en 2021 va a ser el año definitivo del despegue de, de esta red social, de, del social commerce. Y, y, bueno, las tendencias que van a haber para 2021... Bueno, ¿por qué va a ser tendencia en 2021? Es porque en 2020, como hemos dicho, ha habido un impulso tecnológico muy grande, cosas que pensábamos gente del sector que iban a pasar en 3, 4 o 5 años, han pasado de golpe en meses, y eh, tanto los usuarios están muy habituados eh, a este tipo de herramientas y están diariamente utilizando sus móviles o su ordenador para, para consultar o comprar online, eh, como las empresas, han comenzado a soltarse y a digitalizarse mucho más. También los influencers y los creadores de contenido van a tener un papel fundamental en esta estrategia de, social de las marcas y van a impulsar que, que funcione mejor el comercio online y sobre todo a través de redes sociales. También está habiendo un, un crecimiento en la inversión en, en publicidad en redes sociales y, y eso va a mejorar también la visibilidad de esta tienda online que al final también la inversión publicidad en, en redes suele ser bastante económica para los buenos resultados que se que obtienen eh, Esto, la, el social shopping nos permite ofrecer una oferta ¿no? adaptada también a los nuevos hábitos de, de los usuarios de consumo. Ellos, como decía, están en redes sociales y, si tú les facilitas que realicen una compra a través de la propia red social, pues van a estar mucho más cercanos a, a realizarla. Eh, también el social shopping nos permite esa omnicanalidad. Como os decía, puedes tener una tienda online, que eso no quiere decir que mm, tengas que gestionar dos tiendas, pueden estar, eh, estar, puedes estar vendiendo tus mismos productos, tu tienda, eh, tanto en redes como en, en la tienda online como en, en tu negocio físico, y puede estar todo integrado sin problema y estar dando todas esas posibilidades, esos canales a, a los usuarios. Eh, también, eso lo que hablábamos, el contenido audiovisual, y el contenido creado por el propio usuario, eh, los vídeos en directo que permitan que interactúe la gente, están siendo un, un hit y, y vamos a tener que tenerlo en cuenta y el tener la posibilidad de interactuar, eh, de integrar esa tienda online, esos productos que queremos vender con todo este tipo de contenido, pues va a ser un punto a nuestro favor. Eh, aquí os he dejado algunos datos, pues el tiempo que, que gasta, la, que dedica la, la gente pues a ver un vídeo, a crear o ver una historia. ¿vale? Vemos como el vídeo, tanto en Facebook como, como en Instagram, son los claros ganadores. Y ahora vamos a hacer un resumen, ¿vale? Yo creo que he dado algunos... Tips mientras hablábamos de cada una de las tendencias, pero lo mismo, si tenéis cualquier duda o lo que sea, eh, hacemos el resumen. Eh, me dice, si no se tiene un e-commerce, ¿se podría tener una estrategia de venta online en redes sociales o WhatsApp Business? Sí, sí, sí. sí. Eh, Facebook tiene la tienda totalmente habilitada hasta con el pago ahora mismo. Así que Belén sí que se puede. Es por, eso, por eso es tan brutal esta... Esta tendencia porque al pequeño comercio o a cualquier tipo de comercio le permite tener una tienda online totalmente, sin, sin, o sea, una, un, un e-commerce en una red social sin necesidad de tener un, una tienda online. Y bueno, haciendo un resumen un poco ¿no? de cómo aplicar todas estas nuevas tendencias a nuestros proyectos, el primer paso va a ser... Como decía, conocer bien al buyer personal. Vamos a definir a una persona eh, concreta, que sería ese cliente ideal que toda empresa quiere tener, que tu empresa quiere tener, perdón, no toda empresa, que tu empresa quiere tener o tu negocio quiere tener, para conocerlo en profundidad, para saber dónde está, qué le preocupa, qué comparte en redes sociales. Va a ser súper importante para saber si lo que le estamos comunicando va a ser susceptible de que él lo comparta también. Eh, cuáles son sus valores cómo se comunica, qué espera ¿Vale? para eso es muy importante definir claramente quién es ese valle de persona. también es muy importante que nosotros mismos nos definamos, que sepamos cuáles son nuestros valores para también alinearlos con, con los de nuestro cliente objetivo cómo queremos, cómo nos comunicamos actualmente y cómo, que, cómo te, debemos comunicarnos ¿no? eh, qué canales utilizamos si los canales que utilizamos son los correctos si están ahí nuestros, nuestros, nuestros clientes potenciales y también cómo nos, nos comunicamos con, con esos seguidores. Somos capaces de que cuando hagamos una publicación en redes sociales nos den una respuesta, no nos están dando respuesta, no nos están dando me gusta, algo está pasando. Hay que cambiar un poco la estrategia, ¿no? Entonces, hay que mmm, sentarse, pararse, ver qué es lo que estamos haciendo, eh, incluso, la, como hablábamos, en el email marketing, qué es, lo que, qué es lo que está pasando, qué es lo que estoy enviando, con, qué tasa de apertura tengo, eh, cómo es la calidad de nuestra base de datos, y en función de eso, mm, profundizar sentadnos y, y marcando nosotros mm, qué es lo que necesitamos, qué es lo que queremos. Es eh, muy importante, fundamental, como he dicho, eh, 2020 fue todo lo que había mm, previsto eh, cambió radical, 2021 seguimos en la incertidumbre, entonces va a ser fundamental. Si antes ya era importante eh, estar informado y estar en continua formación en, en nuestro sector, ¿no? en el marketing, eh, este año ya mm, Fundamental para poder saber qué es lo que está pasando con todas estas tendencias que hoy he contado y las que están por venir, que, que seguramente aparecerán adaptándose a, a todos los cambios que, está, que están habiendo. Eh, también como hablábamos y por hacer un poco de recopilación, el aplicar estrategias de SEO adaptadas a, a los objetivos que tenemos. ¿vale? Si queremos tráfico a nuestra tienda física, si queremos tráfico a, a nuestra web si lo que queremos es vender productos cuando alguien busque en Google directamente, si lo que queremos es que vean un vídeo, eh, cualquier información o bueno, cualquier contenido que creemos dentro de nuestro negocio, tener claro cuál es ese objetivo y qué acciones tenemos que realizar para que en los resultados de búsqueda aparezcamos. No es lo mismo, como he dicho, eh, aparecer en un sitio o en el otro y va a tener que, vamos a tener que hacer una estrategia específica para cada uno de ellos. Es fundamental crear contenido de calidad pensando en nuestros usuarios. Volvemos a lo mismo, el centro de, de toda estrategia debe ser el usuario, profundizar en ello y en crear un contenido que sepamos que le, que le va a gustar. E incluso involucrarlo en nuestra propia estrategia a través de, de, de juegos, de sorteos, de la contratación de microinfluencers para poder llegar a, a los seguidores de esos microinfluencers o nanoinfluencers que nos permitan tener esa, esa confianza de la que ya gozan ellos. Eh, y os animo eh, a investigar las redes sociales y definir estrategias siempre acorde ¿no? a vuestros objetivos y a vuestros clientes, pero que jugáis con ellas. Al final, las redes sociales están ahí diariamente, hay nuevas funcionalidades, hay nuevas herramientas, aparecen nuevas redes sociales eh, y hay que intentar mmm, probarlas, aprovecharlas y, y no perder la oportunidad que, que nos dan Por último, os dejo aquí el, un poco un resumen ¿no? de, de, de ejemplos y, y un, un titular que me, me llamó mucho la atención y a eso la, la me deja a un consumidor más emocional por lo que las marcas deben ser más empáticas, es lo que llevamos hablando todo el tiempo, es muy importante que conozcamos a esos usuarios a ese, a ese consumidor, a ese cliente nuestro para saber qué es lo que les preocupa y empatizar con él y comunicar en base a ¿vale? ya no solo una comunicación de, de publicidad o una publicación en concreto sino nuestras campañas Incluso adaptar nuestras promociones a esa, a esa emoción, a esa preocupación que tiene. Eh, 2020 ha sido un claro ejemplo de esa empatía que, que tenían las marcas con, con la hostelería. Como aquí he puesto un par de ejemplos de, de La Sagra y, y de Caja Rural. Eh, también el uso de, de nano-influencers, eh, como el caso de María en Fit. Eh, que con 55.000 seguidores tiene etiqueta a una marca porque tiene ese producto que seguramente será que la marca se lo ha mandado y le está haciendo publicidad. El mismo caso, el de, el de Lisa que arriba aparece que, que es una colaboración con, con la marca, que a lo que veníamos con, también con la nueva legislación de los, de los influencers. Eh, Being Beautiful, que utiliza eh, lo que es la tienda de, de Instagram para vender sus propios productos. Ella sí tiene una tienda online. Y ofrece sus su propios productos a través de las redes sociales. Y colaboraciones también de marca a través de Reels, de cocina para todos con, con Kinder. ¿vale? Aquí, como veis, eh, son gente más conocida, marcas más conocidas, menos conocidas. Eh, hay cabida para todos y al final, eh, guiando bien una estrategia, marcando unos objetivos, es posible utilizar estas tendencias en, en nuestro negocio de forma bastante fácil. Y nada más. Eh, cualquier duda, pregunta o lo que queráis, en la presentación os dejo también un listado de, de webs que, que he consultado y que, que también suelo consultar normalmente porque viene mucha información relacionada con todo el tema que hemos visto. Eh, ahí la tenéis disponible también. Y nada, que muchas gracias por acompañarme esta tarde y quedo pendiente de preguntas. Eh, Nuria. Dice, ¿hasta dónde podemos llegar con el marketing aplicando estas tendencias y hasta qué punto es necesaria la figura del comercial para poder eh, vender el producto que hemos diseñado y potenciado? Eh, a ver, la figura del comercial ha cambiado bastante, ¿vale? Eh, es verdad que tenemos pensado siempre simplemente el comercial que está en la calle, pero ahora mismo el comercial también es una atención al cliente directa a través de redes sociales y a través de, de nuestra página web. Entonces ahí lo que tenemos que tener claro es eh, qué comunicación queremos con nuestros clientes y que ese comercial esté ahí presente. Eh, a, hasta qué punto podemos llegar con el marketing aplicando estas tendencias, pues mmm, no puedo decirte un límite porque realmente son tendencias que están ahí latentes que podéis ir utilizando y que podéis probando. Cada sector y cada negocio es, es un mundo. Entonces pueden pasar muchas cosas diferentes, así que es verdad que como he dicho tenéis que tener muy claro cuál es vuestro objetivo, cuál es nuestro, vuestro negocio, qué comunicación queréis hacer, eh, qué quieren tu, vuestros clientes, qué quieren vuestros usuarios y comunicar en base a ellos. O sea, crear estrategias que tengan sentido con ellos, para, porque al final no es una comunicación unidireccional, que es, tú comunicas y no esperas nada de... Nada de vuelta, lo que queremos es eh, tener esa conversación con, con el usuario para que te conozca, para que pueda saber más sobre sus inquietudes y al final es lo que, lo que se busca. Eh, con estas tendencias puedes llegar donde, donde quieras, al final. Nuria. Eh, Manuel me pregunta, que espero haberte respondido, Nuria, si no me dices más. Eh, Sacra, ¿cuál es la inversión en hora o económica que habría que hacer para una estrategia de una pequeña empresa? Eh, todo lo que necesita, claro, recursos, tiempo y dinero, sí. <ríe> y hay resultados, sí. Sí, no es fácil de hacer, la verdad. O sea, sí que necesita mm, dinero y tiempo, sobre todo tiempo. ¿Vale? Hombre, si tienes dinero puedes contratar a, a una agencia o puedes contratar a un freelance que te ayude con, con una estrategia de, de social media, con una estrategia de, de social shopping. ¿Vale? Eh, al final, eso sí es económico, contratar a alguien que ya sabe hacerlo, si no, pues tienes que formarte y hacerlo tú mismo. Al final es tu negocio, o sea, ¿cuánto tiempo necesitas? Inversión de horas, pues todas las que quieras. O sea, cuantas más, al principio más, hasta que lo tengas todo en marcha y, y una vez que tengas las estrategias puestas en marcha, pues irás necesitando menos. Hoy en día hay muchas herramientas que te permiten automatizar muchos procesos. Eh, eh, eh, herramientas de plataforma de email marketing que crea una, un flujo de, de email y, y va haciendo, y se van mandando solo y lo tienes que crear una vez pero al final necesitas estar ahí presente necesitas ver los datos, necesitas ver qué respuestas están teniendo los, los, los usuarios a, a eso que le estás comunicando al final es que el marketing es la comunicación de tu, de tu negocio entonces, le tienes, igual que le dedicas a que el producto sea bueno y, y a que tu gestión sea buena y todo funcione, tienes que dedicarle a, al marketing para comunicar que eso, que tu producto es bueno, que, que, tu, que tu empresa es la que tiene que elegir. Es fundamental. Al final tienes que dedicarle. Eh, no veo más preguntas. Espero haberos dado respuesta. Daros respuesta. A ver, ¿Cuánto tiempo estimas que se necesita? para poder armar una estrategia con una investigación previa. He tenido clientes de pequeñas empresas que quieren que todo se haga para ya sí, si eso es típico. De pequeñas y grandes empresas, ¿eh? Y he tenido que ir cambiando varios contenidos sobre la marcha. Sí, es habitual. Eh, crear una estrategia con una investigación y hacer un plan eh, puede tardar una semanita. Vale, sí, sí se tarda, porque al final tienes que analizar en profundidad, tienes que hacer una planificación, un calendario, la creación de contenido y todo eso para planificar y luego ponerlo todo en marcha. El marketing siempre tiene que quedar claro que no, que no es algo de hago ahora y ya me olvido de él, o sea, no, o sea, esto es un trabajo continuo que lo que haga ahora te sirve para ahora y tienes que continuar trabajándolo, no vale con una estrategia y se acabó. Sí, va. O sea, el SEO es, o sea, la competencia que tenemos ahí de, de gente que está luchando por aparecer en los primeros puestos de, de Google es diaria. O sea, es imposible que, que tú hagas una estrategia, posiciones bien y, y te tengas que olvidar de la web. Continuamente tienes que estar actualizando, tienes que crear contenido, tienes que dar respuesta a los clientes, tienes que comunicar en redes sociales, tienes que mandar emails. Al final eh, no es una estrategia de, de hoy para ayer como quiere el cliente y que ya todo esté hecho. No, desde ahí, eh, ahí no. O sea, tiene que, es un trabajo continuo. Bueno, creo que ya la respuesta. No veo más preguntas. No, parece que no hay más preguntas, vale. Sacra. Eh, os quería agradecer a todos vuestra asistencia. Os he pasado por el, por el chat el cuestionario de satisfacción para que nos ayudéis a, a mejorar. Y sobre todo, Sacra, muchísimas gracias por este webinar tan, tan interesante. A mí, particularmente, me ha gustado mucho y noto que hay al alumnado también. Así que no, nos vemos pronto, Sacra. Sí, sí, sí, sí. sí. Beso, Estoy bien. a vuestra disposición. Soy muy fácil de encontrar en redes y cualquier cosa, pues me podéis comunicar por ahí. Estupendo. Un beso. Hasta vale. luego. Muchas gracias Hasta a todos luego. por venir. Chao. Chao.